momento de recibir con nosotros al director provincial de salud del doctor Luis Rosario socías Con él vamos a conversar acerca de todos estos temas que nos preocupan y que él nos aclare muchas cosas porque la verdad que el tema del Omicron, el tema de los contagios, el tema de las fiestas, el tema de las aglomeraciones, del estadio también. De la hay, cuarta vacuna. Era, sí, Bueno, hay muchas cosas. Buenos días, doctor. Como dicen algunos programas, los micrófonos son suyos. No se los lleven, que son de, de Eugenio Vargas. Tenga cuidado. No, Eugenio es mi amigo y mi hermano. Sí, mi pero no pero te lo lleve los micrófonos. Exacto, no te buenos días, llevar. doctor. Y me... mi vecino. Cuéntame, Señores, un... buenos días. Tenemos... Antes que nada, las gracias a ustedes por recibirme siempre. Carolina dice que yo llego solo. Exacto, ustedes sí, un un invitado. <risa> Pero siempre se me hace Me llamaron hoy, o sea que, que hoy me van a dedicar un poquito más de tiempo. Yo ¿verdad? le doy mis minutos. Sí, miren, señores, eh, antes que nada decirle que los puntos vacunas se han abierto y hoy estamos en un casa a casa, en la zona de la Ribera del Jaya, en la urbanización La Ribera, en el barrio Ugamba, y en el pico de la cotorra, en esa zona los médicos y enfermeras COVID estarán visitando casa por casa, ya que ábrale la puerta, déjelo entrar, vamos a ponerle su vacuna, su primera, su segunda, o su Pfizer o tercera dosis también, porque todavía todavía no empiezan la colocación de la cuarta dosis, que es una cuarta dosis que debe ponerse. Después de los seis meses de puesta la tercera dosis y está indicada sí. para personas con comorbilidades, o sea, paciente con cáncer, paciente cardiópata, paciente diabético y las personas muy mayores de edad. Para ello está indicada esa cuarta dosis de refuerzo también. Señores, debemos entender que el COVID es un virus gripal. Y los virus gripales aparecen frecuentemente cada cuatro meses. O sea, nosotros vamos a tener COVID por mucho tiempo. Y cada cuatro meses vamos a ter, cualquier persona puede contagiarse del COVID. Porque el organismo es así. Ahora, si usted tiene su vacuna puesta, la defensa de su organismo va a ser mejor ante la agresión de la enfermedad. El día de hoy tenemos eh, 16 pacientes en sala solamente cuatro pacientes en cuidado intensivo y es algo que sería un poco discordante pero tenemos mucha positividad pero seguimos bajo en ocupación ¿Qué significa eso que tenemos mucha positividad en pacientes que ya están vacunados y que los niveles de enfermedad no llegan a tener que ingresarlo o sea que la cosa por esa parte se mantiene bien pero la positividad está alta que eso es la importancia de la vacuna Eso sí. es la importancia de la vacuna eh, tenemos mucho virus, todos los centros de prueba están llenos. Ayer hicimos aproximadamente 500 pruebas antigénicas en el local de salud pública. Estamos abiertos ahí ya, y todo el que se le hace una antigénica y da positivo, ahí mismo le tomamos su muestra de su PCR y en par de días le damos resultados positivos de su PCR. Si usted quiere un resultado un poquito más rápido de la PCR, vaya a un centro privado, porque salud pública, el laboratorio nacional está muy congestionado, y el resultado dura unos cuantos días para darse, Doctor. Pero hay hay que vacunarse porque la cepa Omicron, que señores, ya está en el país. La cepa Omicron en Estados Unidos, desde que salió hasta el día de hoy, ya superó lo, por contagio la cepa Delta. Significa que quizás en un mes, dos meses, la cepa Omicron va a dominar el mundo entero. Es una cepa más volátil, se transmite mucho con mucha más facilidad Inclusive usted con su mascarilla puesta Esa cepa, ser tan volátil, se queda en el aire Y usted se quita su mascarilla, piensa que no hay nadie en el frente Déjame quitarme mi cosa y agarró su sí. cosa O sea, se transmite con demasiada facilidad o sea que, Y la señor, agresividad de la misma Y la agresividad es menor que la cepa delta Doctor. Eso es lo bueno que tiene, que la agresividad es menor y eso hace que tengamos menos muerte también por contagio por la cepa Omicron. Aunque el que no está vacunado y tiene algún tipo de comorbilidad, la Omicron, la, la, la, la británica, la de esta, cualquiera lo lleva. La influenza. La, cualquiera. Entonces tenemos también el virus de la influenza que nos está atacando fuertemente. Tenemos vacunas de influenza para todas las personas mayores de 65 años y también para el personal de salud y el personal, por ejemplo, el personal que trabaja en los asilos de ancianos, cuidando a esos ancianos, es un personal que califica para nosotros ponerle su vacuna de influenza. Entonces, hay muchas personas que se la pueden poner igual que a los niños de tres meses en adelante. También hasta los veinte y pico de meses de edad también le ponemos su vacuna de influenza. Pero el virus de influenza es tan agresivo como el del COVID. Yo he hablado La mucho influenza de eso. te tumba 10, 15 días. Sí. Y tenemos también en salud pública, si usted está positivo a la influenza, vaya a salud pública, que nosotros tenemos medicamentos para la influenza. Tenemos medicamentos para el COVID, todos los medicamentos de alto costo los tenemos a manos aquí. Solamente tiene que hacernos la solicitud y se lo entregamos totalmente gratis, totalmente gratis. Ampollas que algunas cuestan alrededor de, de 120 mil pesos, una ampolla cuesta de tocilizumab. Wow, Pero ese, ese paciente que llega a ese nivel de intubación, que necesita una ampolla de esa, regularmente es un paciente que no está vacunado. O sea que, señores, la vacuna nos sale un poco más barata. Vamos a vacunar. Doctor, nosotros hemos expresado en particular la preocupación a nivel nacional por el aumento de contagios, procesos gripales normales que tenemos durante todo el año en el país. La influenza, el COVID, 19 Todo eso nos viene Omicron, arrastrando el... el clima que tenemos, Exacto. tenemos un clima muy frío. Estamos ahora. hablando de cuatro procesos en al mismo junto, tiempo. Y yo decía, a modo jocoso, medio país tiene gripe, de hecho hay memes y todo lo demás. No hay centros, eh, empresas públicas o privadas donde no esté parte del personal mira, con, con Mira, al el... día de hoy... ¿Qué hacer? ¿Qué, eh, hacer? ¿qué comportamiento mira, se debe de tener? Si usted no quiere que el COVID lo agarra confesado, como dice la gente, vacúnese. Y, usted, y si usted no quiere terminar el año trancado en su casa positivo al COVID o hay influenza. trate de salir lo menos posible, evite las aglomeraciones Doctor, pero entonces eh, las fiestas que están programadas para hoy, mañana, pasado Mira, la, la, el día te primero, te voy a poner un ejemplo la fiesta, la fiesta la fiesta, que hicieron los hermanos Rosario en el club mayorista uh -huh. le pusimos un tope de cantidad de entrada de personas, le pusimos 500 personas, a la fiesta uh -huh. fueron 300 y pico de personas Perfecto. O sea, si controlamos la cantidad. No sé cuántos fueron. Yo hoy diciendo que. No, no, no. yo hoy diciendo que fueron. 3.000 gente. Eso es mentira. TPT. Oye, pero eso es mentira. ¿Tú sabes cuánta gente te ponen TPT para un local de una fiesta? 800 gente. Pero ok, sí. esos son casos particulares, vamos a partir de que sí que se cumplió el protocolo, pero a nivel general no se cumple nada de eso, ni en las empresas, o sea, ni en los centros comerciales, solamente, ni en el estadio, ni en las Mira, solamente los, los, solamente los bancos Exacto. y una serie de comercios están, están siguiendo las reglamentaciones uh -huh. de salud pública, el play está exigiendo la tarjeta de vacuna y tenemos en el play también un punto de pruebas antigénicas casualmente en el juego de las águilas hubieron varias personas que se le tomó la temperatura y dieron positivo a prueba antigénica ahí en el play y es lo devolvimos, santísimo. o sea que en el play se están pidiendo la tarjeta a todo el mundo, inclusive le estamos regalando mascarilla a todas las personas que van al play, tú entiendes, Ahora sí tenemos muchos negocios, los negocios de, de mediana calidad y, y negocios pequeños, Informal y informales, que, que no te exigen. Lamentablemente nosotros no tenemos no tenemos un personal tan amplio, para porque solamente tenemos 19 inspectores para la provincia entera, y de los cuales 15 están en los municipios y en los distritos. O sea que tenemos cuatro inspectores aquí, no tenemos cómo apostar un inspector en cada negocio en la puerta de cada negocio es una cuestión de responsabilidad ¿eh? Doctor, pero una preguntita como vemos que está subiendo el nivel de contagio en la República Dominicana y es una responsabilidad del gobierno central eh, mantener eso dentro de los límites ¿Verdad? Prudente, para que no haya aquí un rebrote y una situación después peor. ¿Tenemos un rebrote qué? de gripe, ya No es que para que no haya, no. Hay un rebrote de gripe. Ahora lo pero impon... no hay un rebrote de COVID. También, oye. pero, entonces, pero que ¿por qué, más... ¿por qué pero no paramos lo los Oye, yerian oye, Yerlán, lo más importante es que la ocupación se mantiene muy baja. Sí, sí por, pero, pero... Por ahora, el trabajo que se ha hecho pero, con la vacuna. Pero, pero, ahora, pero no podemos cerrar la economía, yerian no podemos cerrar el país, lamentablemente te Seguimos. Pero no, que no, el mensaje no. Pienso que oye, debe oye. de ser ese, vacunas que te da Vacúnese, te da no vacúnese Vacúnese es lo principal Usted quiere salir a la calle Y que el COVID no lo mate, vacúnese No, no, eso está claro Tenemos pero, vacunas disponibles pero, para todo el mundo Entonces vacúnese entonces Oye, el COVID El COVID es una gripe, por Dios, entiendan eso Y la gripe te da cada cuatro meses Te ¿Cuántas veces te ha dado gripe a ti? No, después que toda la, la, la mascarilla no le ha dado la Pero duda. después entonces, de mira, la mascarilla yo no me da Óyeme, oye, oye, De aquí en adelante, prepárate para que tú puedas coger COVID tres veces al año. Entonces, vacúnate y ponte tu refuerzo. Sí, yo, te, yo tengo mi vacuna. Entonces, entonces, mira, por ejemplo, eh, ten, eh, eh, tú puedes tener en una casa dos personas positivas al COVID y viven siete y tienes cinco negativos en la misma casa. Yo estaba revisando ahora, por ejemplo, la cantidad de pacientes que tenemos ingresados. Y estaba viendo que en el, en, el, en el siglo XXI tenemos cinco personas ingresadas por COVID, ahora mismo. Y de los cinco, hay una persona, hay cuatro que están estables. Y hay uno que, que, que tiene más problemas. Y ese que tiene problemas es una persona con diabético hipertenso y con una sola vacuna va los otros que están estables, tienen dos Sinovac y tenemos muchos casos de gente, la gente que no cree mucho en la Sinovac, de gente con dos Sinovac solamente, que le ha dado el COVID y que han salido bien de su COVID, ahora tienen que ponerse refuerzo. porque la cepa Omicron, la Sinovac es muy débil para esa cepa, y este señor es un virus que viene mutando día a día, nosotros estamos en algo nuevo, en algo nuevo que se viene estudiando Doc. y cuando aparece una cepa distinta, entonces ahí viene el laboratorio a caerle atrás, identificar esa cepa nueva y a ver qué nos elimina con facilidad esa cepa. Pero entonces, se ha establecido, perdón, doctor, que las vacunas que tenemos actualmente <risa> no combaten la variante Omicron. Mira, te voy a decir algo: en un mes nosotros vamos a tener Omicron en el país entero. Sí, pero el entonces tema vamos de la a ver sí. si lo combaten o no. También hay estudios que te dicen que la inmunidad que te deja el Omicron positivo es la más fuerte de todas las humanidades del mismo COVID. Oye, para que tú no, veas no, cómo son las cosas, estudios. Porque vivimos revisando le, todos le los le días. Le pregunto a un amigo televidente sobre la fiesta popular <risa> Mira, vi, vi que el ayuntamiento hizo una fiesta popular los otros días. Y, y se, se sigue pero, la fiesta pero, y una no, peña. No, acaba de informar el compañero Francis Rodríguez, verdad, que uh -huh. suspendieron las fiestas del ayuntamiento. No, la, no, la, no, no, no, no, fue esa. No, no las no la, la, la, la no, la la cuatro fiestas que tenía la gobernación fueron suspendidas. Ah bueno. La, pues. Ya Sí, sí, esas, ya esas, ya esas fueron lindo. suspendidas. Y, sí, y sí, la sí. de la Peña, y la de la Peña que hay mañana. No sabía que había una fiesta. Sí, mañana. un fiestón con el chaval ahí y unos cuantos reggaetoneros. Pero es en un local no, o, en, o en la calle. de en el parque. Mira, yo no sabía. Mira, esa es. Mira ahí, mira ahí. La si usted no lo sabía, se la estamos presentando. Vámonos para allá, doctor. Se, mira, eso es ceviche, ceviche, ceviche con, con qué? Ceviche con frito. Sí, ahí está en el parque con Carlitos. ceviche con el chaval. Esa esa zona de la gente lo Yo leí de aquí los chelitos que, yo chelito le que dio Tony Peña Ceviche como... Doctor, mire, pregunta a alguien <risa> Los chelitos que dio Tony Peña fueron esos Todos esos artistas que están en la fiesta De, de Fedodín, Fedomu Mira Son de esos que cheles, cheles que joven. ya están pagos Hace mucho Doctor, dice, ¿qué garantía pues da salud pagado. pública, amado? A personas con engrosamiento en los pulmones Como yo Dice ella, no me he vacunado Mira, las personas que tienen ese tipo De situación Puede ir enfermedad. a salud pública y nosotros le damos una certificación para que no se vacune. Y hay personas con algún tipo de afecciones que no pueden vacunarse, que nosotros sí le damos la certificación. Estamos autorizados para eso y con esa certificación puede entrar a los bancos, puede viajar y todas esas cosas. Doc, las pruebas para determinar si estamos contagiados de Omicron, ¿se están haciendo en el país? Es que, de... oye una cosa, Carolina, la, para determinar si tenemos una cepa, por ejemplo, Delta, Omicron, ¿qué es lo que hace que tú lo identifiques? Si te dice que, que la cepa Omicron te contagia del COVID, tiene todos los síntomas, pero tú te quedas oliendo y con, y con sabor, Paladar, sí. y con, ya tú dices, bueno, entonces podemos pues, pues, pues, tener presencia de una cepa Omicron con este paciente. Es la manera de tú identificarlo de acuerdo a la historia clínica que tú le haces al paciente. Tú entiendes, porque identificar mediante estudio de laboratorio, eso se manda fuera del país. Sí. Cuando tuvimos la primera cepa delta aquí de pacientes de Estados Unidos que murió en el siglo XXI, a los 21 días fue que nos dijeron que era la cepa delta. Sí. Pero ya nosotros, sí, verdad, debido la a la agresividad que había presentado el paciente, suponíamos que era la cepa delta, y se trató como cepa delta, por lo agresivo que era. Y el paciente murió casualmente, tenía la cepa delta. Doctor, pero entonces, ¿por qué obligar a la gente, ya que no vamos a parar las fiestas o no vamos a prohibir... ¿Obligarlo o sea, entonces, a qué? A, a la tercera dosis. Bueno, yo te voy a decir una cosa, eh, el superior gobierno <risa> tiene la obligación de protegerle la vida <risa> oh, al ciudadano. Oh, tiene la obligación, pero de no puede... No, no, no, espérate. Tiene la, la eso del superior gobierno. ¿Eh? Oye, oye. Tiene la obligación de protegerle la vida a la persona. Sí, pero debe ser opcional. Si tú fueras un fietero óyeme, óyeme, si tú fueras un fiestero y tuvieras una familia que mantener atento a la fiesta y con 300 personas que viven de ti atento a la fiesta, tú no dijeras El gobierno eso, que en vez de lo que 100 millones que le repartieron Entonces, a los señores, artistas, mire, señores, mire, en el país gente. no se puede cerrar. Tú sabes lo que tienen que hacer. ¿Y dura un año entero. Ya, tú sabes, y el Yang, tú gente. sabes qué es lo que tienen que hacer. Vacunarse. Vacunarse. Vacunarse. vacunarse. Se para todo? Sí, sí, sí, para que lo sepa. Vacúnense. ¿Es así? Y que la economía fluya oh, y que el país siga abierto. Ya. vacúnense Tenemos de todo. Tenemos vacunas para todo el mundo. Y oh. medicamentos para que se enferme. Es que esta, así es que vacúnense. Es que el COVID lo que podemos observar es que no y se vacuna Y mira, va a y tenemos medicamentos también sí. para que no se vacuna Entonces vacúnense. vacúnense porque el país no podemos cerrarlo, ¿eh? La, la economía de, debe fluir Doctor, vamos a debe repetir vamos con... Y la economía va, va a mejorar Va a mejorar muchísimo eh, Doctor, va a mejorar. vamos a repetir Las informaciones de donde se estarán Haciendo las la vacunaciones ¿no? Mira, estaremos casa a casa en, en la urbanización La Rivera Casa a casa en Rivera del Jaya Casa a casa en Ugamba Casa a casa en Pico de la Cotorra y después los puntos normales de vacunación. ¿Cuáles son los normales? En la Capilla de la Altagracia, en el local de salud pública que está al lado del restaurante El Patio, en el siglo XXI, en el doctor Ovalle. Estamos hoy vacunando en el municipio de Las Guaranas. Eh, estamos también vacunando en Arenoso y todos los puntos normales de vacunación. Por último, doctor, la gente va a hacerse las pruebas rápidas a, aquí, a, al punto... No son rápidas, son pruebas antigénicas. Las antigénicas. O sea, ¿cómo es el protocolo? Porque ese si se determina que salió positivo, se le hace la... Ahí mismo se le toma su muestra PCR. La única cosa que hay que llevar para usted hacerle una prueba antigénica o PCR son los doyitos de la nariz. <risa> Y de una vez se haya preparado. <risas> Ahí mismo la antigénica se le dé resultado. Ok, perfecto. ¿Algo más? Que tenga usted que informar de a la población. Hay que vacunarse. Bueno, yo estoy vacunado, pero el Estado tiene que poner un freno. Si seguimos como vamos, vamos a terminar mal. ya ¿Cuándo el Estado va a poner el freno? Cuando se vacune toda la población. En el 2028, la no vacuna número problema. 79. No la dosis y, no ha, y no habrá problema de Y no habrá todo problema. Hay vacuna para todo el mundo. Anote la fecha que se lo dije para que después no me llamen loco como me llamaron la otra vez cuando dije que había que cerrar la frontera. ¿Y eh, eh, que cerraran qué? Claro. A no, hombre, aquí, la, la frontera el oye, dominicano, oye. doctor. El primer dominicano que dijo que había que cerrar la frontera cuando estaba pasando en China, que no había salido de Yuhan. todavía. -ya, fui yo. ya recuerda. Y hubo que cerrarla después. -ya, me cuando, me -ya, recuérdate que cuando estábamos en campaña. Yo en las redes sociales hice una sí. publicación que decía que había que cerrar y me acabaron. ¿Tú no te acuerdas? Sí, o sea, ahora le estoy diciendo que, que hay real. que parar los teteos. <ríe> me acabaron Vete porque yo dije que había que cerrar, lo puedes? A la gente que se quede en su casa. Yo no estoy de acuerdo que, se, que cierren la, las discotecas. La gente lo que, que tiene es que vacunarse, se señores. Se vacune y responsabilidad individual. Pero yo no sé cuál es el miedo a la vacuna. Bien. Vacúnense. Hay gente que no Muy bien, vacunarse. gracias bueno. al doctor Luis Rosario Socias, director provincial de salud. Por eh, ¿verdad? la información que nos ha traído. Los puntos, vamos a, vamos a traer el pico de la cotorra se va a estar vacunando. Rivera de ella de Jaya, ¿tipo? urbanización La Rivera, todo eso, la, todo la, eso no, totalmente. Y gratis. Los puntos, los puntos de que vacuna que? siguen abiertos. Que salu, y, claro. Incluyendo el que está en la avenida de los Mártires. Específica, doctor, que Casi salud pública al no cobra, iris. no pide Diga, dinero, sí, no, es, no es todo gratuito. gratuito. No, no, no, señores, miren, oigan algo, muy importante. Los medicamentos de alto costo de COVID, llámese Actera o Tocilizumab, llámese Regenco o Casirivimab, y llámese Rendecivil, llegan a la población totalmente gratis. Si usted encuentra una persona que le quiere vender un medicamento de eso, llámeme, porque se lo ha robado por ahí en algún lado. Bien. Son gratis. Bien. Lo tenemos gratis para toda la población. Bien. Hay mucha gente viva, señores. Bien. Hay gente que van con una receta. Muchacho. Y me, lo den, y me piden tanto de uno. Ay, yo y entonces voy. yo llamo al intensivista del centro, ¿cuánto que necesita? Te lo voy a ir mandando uno a uno y tú me vas diciendo. Entonces, señores, no abusemos tanto. Claro, sí. Bien, señor.